que le sobran los dineros reyes gracias, imbéciles gracias. tienen que le sobran los dineros que le sobran los dineros yo soy más rico que nadie Casa, tengo mi casa me ríate, tengo mi casa, ríate, que me da flores todo el tiempo, tengo en mi casa una ríate, que me da flores todo el tiempo, tengo mi casa me ríate, tengo mi casa me ríate, que por si acaso pasara, tenga flores para pararte, que por si acaso pasara, pasarate. Tenda... esa morena me tiene con el sentido perdido, con el sentido perdido. Yeah. yeah.